Bueno, mi nombre es Brígida Felipa Hatinojos. soy una mujer trans de la comunidad de Bellavista Marca, provincia de Norcarangas, del departamento de Oruro. Tengo 29 años, soy activista independiente, siempre apoyando al activismo y la lucha que tenemos ¿no? como población Tlgb. En mi niñez siempre he admirado, he, he sentido un gran aprecio y amor hacia la pollera, hacia la mujer de pollera. Las mujeres más lindas, más especiales, siempre me han parecido las tías, las abuelitas del campo. Entonces, en mi niñez esos recuerdos tengo. Fueron pasando los años, llego a la adolescencia, a la juventud, y eso para mí era algo muy especial, ¿no? Ver a mujeres de pollera incursionar en espacios políticos, era algo muy especial, sentía una alegría indescriptible. Después de eso ya, entrando a mi juventud, comienzo a darme cuenta de algunas cosas, ¿no? comienzo a sentir cierta inestabilidad, cierto vacío he llegado a tener muchas cosas, estaba bien económicamente, te, tenía una pareja estable, pero había un vacío existencial, ¿no? que, que solamente vivía el momento, quería imaginarme en un futuro, pero era algo inexistente, o sea, se sentía un vacío. Bien, Cuando comienzo a descubrir o a hacer una, una indagación respecto a eso, y es, es recordando estos pasajes, con ayuda también psicológica de algunas compañeras transes, donde comienzo a, a identificarme y a sentir, ¿no? a entenderme, mejor dicho, lo que realmente estaba pasando conmigo. Porque, y a entender esos sentimientos que sentía ¿no? desde, a partir de mi niñez. He comenzado a recordar aún más esos pasajes y he tomado bueno esa, esa decisión de asumir no lo que siempre... Pensaba que solamente tengo una vida para vivirla y quiero vivirla bien. Entonces comienzo mi camino de transición, mi proceso de hormonización, hasta llegar a este punto maravilloso, ¿no? De llevar la indumentaria de pollera. Lo cual es algo muy especial. El día más hermoso de mi vida ha sido el día que comenzar a usar este vestimiento. Después ya comenzar a cumplir mis sueños, ¿no? Ahí se ya desde el día que me he puesto, a, desde que he comenzado a llevar este indumentaria, es donde ya, ya había una visión de futuro, ya quería muchas cosas, ya quería hacer... entrar a varios lugares, hacer muchas cosas más, Uno de los momentos más dolorosos, más terribles, es este periodo de la pandemia también, ¿no? Justamente en esos momentos yo me encontraba sin trabajo, inestable económicamente y después con la pandemia más ha sido algo muy fulminante ¿no? que me llevó a momentos muy delicados, de momentos de mucha tensión, momentos depresivos y mucho tiempo que he estado sin encontrar un trabajo estable, he estado lavando ropa, Haciendo trabajos de ayudantía en construcción, también trabajar en una carnicería. Era algo muy delicado no poder encontrar trabajo, ¿no? Por ser una mujer trans. Después en la pandemia realmente ha sido algo muy terrible, ¿no? Muy delicado, un periodo muy oscuro, realmente. Esos momentos han sido muy tristes, de mucha soledad, depresión que he tenido que pasar. Ya después, ya, justo comenzamos a hablar con mi compañero, eh, conseguí un dinero justamente de un trabajo que había hecho y decidí invertirlo, le conocí a mi compañero Gustavo Flores, que es el que él trabaja hace años ¿no? con este rubro de las artesanías de estaño, pero él siempre ha trabajado con el área rural, nunca ha entrado aquí a la ciudad, entonces justamente se me ocurre invertir ese dinero en hacer... A, algunos llaveritos para algunas instituciones de aquí de la ciudad. Primero empecé con la Facultad de Derecho, con el Colegio de Abogados, que son los dos primeros llaveritos que tuve. Y poco a poco ha sido una muy bonita experiencia comenzar a salir a la calle, vender en la calle, estar en los mercados, en la Puerta del Juzgado, con este hermoso arte ¿no? que, es, que son estas artesanías de estaño una muy bonita experiencia es lo más maravilloso que me da una paz y tranquilidad porque he podido encontrar de alguna forma ya una estabilidad económica ¿no? un trabajo con mi amigo el cual o sea, me da mucha tranquilidad una paz porque no hay no es como otros trabajos donde ¿no? siempre existe esa presión o ese miramiento por ser mujer, todas las cosas que tenía que pasar para encontrar un trabajo. Entonces para mí es algo muy especial en este trabajo que tengo. Ahora.